Vamos mal. La justicia a favor de Eduardo Feynman más picante que nunca. Mira de quién habló ahora. La televisión argentina, y el mundo del espectáculo en general, suele estar dominado por lo políticamente correcto, es decir, hablar solamente de temas que no generen polémica de manera que nadie pueda hacer un juicio que termine costando una fortuna o, peor aún, para no quedar expuesto en los medios de comunicación como una persona que se aparta de lo que el promedio de la gente piensa. Por supuesto, hay excepciones, hombres como Eduardo Feynman que no temen decir lo que piensan sobre temas como la legalización del aborto, el uso de la marihuana con fines medicinales o la toma de los colegios. Todas cuestiones de mucha actualidad que le han valido durísimos enfrentamientos públicos que todavía pueden verse por YouTube, donde el periodista muestra su lado más combativo. De hecho, durante mucho tiempo 6,7,8, el programa de la televisión pública le dedicaba, al menos… Un segmento para criticarlo y hoy es televisión registrada el ciclo que suele burlarse de Feynman, algo que no parece importarle demasiado al conductor que sigue usando toda su picardía para decir cosas muy fuertes que, de inmediato, causan impacto y se viralizan en las redes sociales. Además de su programa de radio y su participación en televisión. El periodista aprendió, muy bien, al moverse en las redes sociales y muchas veces le bastan tres palabras para hacer enojar a muchísimas personas, en especial cuando habla de personas conocidas, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien se refiere como la jefe de la banda, motivo por el cual ambos están, en estos momentos, en juicio. Esto no parece preocupar demasiado a Eduardo quien sigue lanzando frases realmente de alto impacto que rápidamente se viralizan en las redes sociales y generan grandes debates, con personas que están completamente a su favor y personas que le dejan ver en claro que no lo quieren nada. Feynman, sin embargo, lanzó estos picantes comentarios. Un ejemplo. Así son la mayoría de los argentinos. Son una mayoría silenciosa. No son los que tiran piedras. Son los que están del lado de Grieta que quiere un país mejor. Vara del siempre con los delincuentes. Diputado delincuente. ¡Qué buena noticia! Los delincuentes extranjeros, fuera del país. Los nuestros, a la cárcel. ¡Vamos mal!. La justicia a favor de los delincuentes.